Antes de empezar el vídeo de hoy quiero decir que estoy muy mal de la garganta, me duele muchísimo. Tanto hoy como en el vídeo de ayer, que por cierto, si no lo habéis visto, estáis tardando. Y seguramente también lo vaya a estar en los dos vídeos de la semana que viene. Creo que no se puede negar lo que me estoy esforzando para traeros vídeos regularmente. Bueno, dicho esto, empezamos con el vídeo de hoy Muy buenas, soy DeltaRai y bienvenidos a mi canal Pasad, sentaos y disfrutad porque hoy os traigo las noticias de la semana Tenemos hoy noticias interesantes, muy interesantes de hecho No tienen nada que ver con la semana pasada Y pues nada, hay que, hay, tenéis que verla Así que, dicho esto, estas son las noticias de la semana. Yotun Valhalla Edition se lanzará pronto en Nintendo Switch. Yotun, indie lanzado en 2015, llegará a la consola híbrida de Nintendo, según ha confirmado el estudio detrás de dicho título, Thunder Lotus Games. La fecha de salida oficial será el 27 de abril. Se trata de un juego de aventura y acción basado en la mitología nórdica. Anunciado SEGA AGES La compañía japonesa SEGA, famosa por estar detrás de la saga de Sonic the Hedgehog, ha anunciado durante el evento SEGA Fest 2018 un nuevo título recopilatorio, llamado SEGA AGES. Este incluirá hasta 15 juegos de la famosa compañía, aunque solo se han confirmado Sonic the Hedgehog, Thunder Force 4 y Phantasy Star. ¿Qué otros títulos esperas tú que se incluyan? Level 5 confirma Yokai Watch 4 para Switch. Dos semanas atrás os comentaba que el Level 5 iba a apoyar a la consola híbrida de Nintendo con sagas ya conocidas y que han visto la luz en la Nintendo 3DS. Poco a poco se van conociendo nombres y ahora le ha tocado a Yokai Watch. La cuarta entrega está prevista para este mismo año en Japón. En cuanto a la tercera entrega para 3DS, aún se desconoce su fecha de lanzamiento en Europa y América, pero es muy probable que acabe llegando este mismo año o a principios del próximo. Arms se actualiza a la versión 5.3 Arms ha recibido un nuevo parche, haciendo que el juego de lucha pase a la versión 5.3. Dicho parche incluye las siguientes novedades. Se añade la opción Panel, con la que podremos comprobar los rankings mundiales, regionales y del modo Party Crash. Se han añadido nuevas imágenes en la galería y se ha añadido el coreano como idioma. En cuanto a los personajes, las novedades completas son las siguientes. Ribbon Girl ha aumentado la velocidad de movimiento al impulsarse en el aire, pero la reduce en tierra. Misango ha aumentado la cantidad de barra especial que consigue mientras tiene la máscara azul y roja. En cuanto a los brazos intercambiables, las novedades son las siguientes. El Friorán ha aumentado la velocidad de extensión y retracción. El Puño Lock ha aumentado la velocidad de retracción. El Escorpión ha aumentado el daño con puño cargado, pero reduce la velocidad de retracción. El Picahueso ha aumentado el daño con puño cargado, pero reduce el autoapuntado. La Toxibola ha aumentado el daño con puño cargado. El Paralizador ha aumentado la expansión del puño mientras se extiende. El Bombardero reduce la velocidad de retracción y el Chakram reduce la velocidad del puño cargado. Etrian Odyssey X llegará a 3DS. Atlus ha confirmado esta semana que volverán a lanzar una entrega de Etrian Odyssey para 3DS. Este será el último título de la saga, según la compañía japonesa. Etrian Odyssey X llegará a territorio japonés el 2 de agosto. En cuanto a su llegada a Europa y América aún se desconoce. En esta entrega viajaremos al mundo de Lemuria. Estarán disponibles 19 clases para los héroes. Tendrá el mayor número de laberintos de la saga y más detalles como subclases, varios niveles de dificultad o un nuevo sistema llamado Force Burst. Será ahora presentado oficialmente. Hace varias semanas os adelanté que se presentaría un nuevo Pokémon en la última película, Una Historia de Todos, y que lo más probable sería que fuera Zerahora, Pokémon que se encontró en los archivos de Ultrasol y Ultraluna a través del data mining. Bien, en el último tráiler de esta película, este Pokémon tipo eléctrico ha sido finalmente confirmado. Además de en la película, Zerahora aparecerá también en Ultrasol y Ultraluna, aunque no se sabe cuándo ni cómo se podrá conseguir. Este Pokémon singular tiene la habilidad Absorbe Electricidad y tendrá buen ataque tanto físico como especial y una muy buena velocidad. Según GameStop, hay muchos títulos de Switch sin anunciar. En el año y poco que lleva Nintendo Switch en el mercado, se han lanzado una gran cantidad de juegos con una gran variedad y se han confirmado otros como el remaster de Dark Souls, Mario Tennis Aces o Crash Bandicoot, pero aún queda mucho que descubrir. Michael Mauler, CEO de Gamestop, ha declarado lo siguiente tras una junta de inversores. Creo que este año, cuando nos fijamos en la lista de títulos, muchos de los cuales aún no se han anunciado, también parece muy muy fuerte. Por lo tanto, creo que, al menos para el año 2018, seguiremos viendo una fuerte base instalada de software en el hardware y aumentaremos la tasa. Todavía no tenemos previsiones para 2019, pero para 2018 deberá funcionar de esa manera. Así, se puede pensar que se esperan anuncios para este mismo año. Mega Man X regresa por la puerta grande. El cazador de Mavericks vuelve a una consola de Nintendo y lo hace a lo grande. Mega Man X Legacy Collection 1 y 2 recopilará todos los juegos de la mítica saga y llega el 24 de julio a Nintendo Switch. El primero de los dos recopilatorios llegará en físico, mientras que el segundo viene con un código de descarga digital al adquirir el primero. Como novedades se incluyen un modo X-Challenge, en el que tendremos que derrotar a dos jefes a la vez, diversos filtros, tanto en HD como el original, entre otros, un modo museo, un reproductor de música con las melodías que suenan en los juegos, una galería de imágenes, un modo teatro y la posibilidad de ver la obra Day of Sigma. Premios nintenderos en los BAFTA 2018 Hace varias semanas os informaba de los nominados a los BAFTA del presente año, optando The Legend of Zelda Breath of the Wild y Super Mario Odyssey a varios premios, entre ellos a Mejor Juego del Año. Finalmente, este título no ha recaído en ninguno de los dos, siendo el ganador What Remains of Edith Finch. Sin embargo, los juegos de Nintendo no se han ido con las manos vacías, Zelda logró alzarse con la estatuilla a mejor innovación en juego, y Super Mario Odyssey a mejor diseño de juego y mejor juego familiar. Y pues estas han sido todas las noticias de esta semana. O sea, la semana pasada fue muy... muy... ¿cuál es la palabra? Muy sosa, vamos a decirlo así, con pocas noticias y las, y las que había tampoco eran muy destacables... Pero las de esta semana sí que han sido bastante, bastante interesantes y pues a ver qué nos depara la semana que entra. Espero que os lo hayáis pasado bien viendo noticias supongo. Agradecería mucho un like, que os suscribierais, le dierais a la campanita y lo compartierais con vuestros amigos para ayudarme a crecer. Nos vemos.